Bueno, buenos días a todos y, y a todas. La aportación que hago plantea un debate estratégico y voy a intentar ser como muy sintético. ¿Desde Andalucía necesitamos un sujeto político propio, sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que sí porque creo que además se dan unas condiciones históricas, unas circunstancias históricas en las que la cuestión nacional y la cuestión social pueden ir de la mano, que no siempre ocurre. Pero el desarrollo histórico, económico, político, social de Andalucía permite vincular la cuestión social y la cuestión nacional. Yo no soy nacionalista andaluz, sí soy soberanista andaluz. Y para mí defender la soberanía de Andalucía significa, significa entender que la autonomía no se pide, se conquista en primer lugar y en segundo lugar significa que defender Andalucía es coincidente con defender los intereses de las clases trabajadoras y de las clases populares. Dicho en otro término, resolver los problemas de Andalucía es resolver los problemas de la mayoría social. No solo en Andalucía, sino también en el conjunto del país y es arrojar luz a una sociedad nueva y una sociedad más igualitaria. Porque Andalucía no es contra nadie? No es contra nadie. Y que exista un sujeto político, andaluz, que no haga renuncias en el programa, que no tenga que pedirle permiso ni negociar con nadie para tener una agenda propia. Eso no puede leerse o puede sentirse como algo incómodo o como una agresión hacia nadie. ...que exista un sujeto político andaluz es útil... ...pero no es útil a Podemos, no es útil a Izquierda Unida... ...ni a ningún partido político, es útil para las clases populares... ...y las clases trabajadoras de este país... ...y lo digo a boca llena y no me duele... ...ese es el debate estratégico que planteo con mi aportación... ...no es otro, no es otro... ...y pienso sinceramente que en Andalucía teníamos un consenso... ...respecto a esta cuestión... ...debíamos tener un consenso respecto a esta cuestión... ...y creo que además... Más aún, en estas circunstancias, en este contexto de crisis territorial, hablar de Andalucía es más necesario que nunca. No, so, no podemos entender la construcción de un sujeto político andaluz como un problema. Compañeras y compañeros, es una oportunidad. Es una oportunidad que, si me apuráis, es hasta incluso una responsabilidad histórica. Porque precisamente, porque tenemos un gobierno que nunca quisimos, un gobierno de las tres derechas en Andalucía... O nosotros cogemos la bandera andaluza o la cogerán las derechas. Y Podemos nació, y ya termino, con aquello de o hacemos política o nos la hacen. Pues yo digo que creo que Andalucía tiene que estar. Andalucía tiene que estar. Viva Andalucía libre, anticapitalismo y corazón.